Hablemos de éxito. El éxito hace referencia al estado de bienestar que nos genera el haber alcanzado una meta. Nos sentimos satisfechos con buena energía y eso despierta mucho entusiasmo. Hablemos de la inteligencia emocional. Es gestionar nuestras emociones, en sí administrarlas para tener control sobre ellas y no lo contrario, que ellas nos controlen. ¿Y por qué es importante la inteligencia emocional? Si no sabes manejar las emociones, tú mismo te generas obstáculos para alcanzar tus metas y así no te sentirás exitoso o exitosa. Empecemos a hablar del estrés. El estrés puede afectar tus emociones. Si el estrés domina tu mente, el control sobre tus emociones se pierde. Así los pensamientos son más negativos, se siente mucho temor, hay mucha ansiedad, hay más tristeza y tal vez ira. En casi todo nos enfrentamos a situaciones estresantes. Sé inteligente, necesitas tomar distancia por ciertos momentos cuando tienes demasiado estrés para mirar las cosas desde otro ángulo. Tomarte un tiempo hace que el estrés no se acumule e irás ajustando todo lo que está mal y también te distanciarás del problema que enfrentas, esto te ayuda a que tu mente esté más dispuesta para generar soluciones. Pensamientos Negativos Piensa negativamente y te rendirás rápidamente, siempre dirás no puedo y la vida está llena de obstáculos, de retos, si no controlas los pensamientos ni siquiera darás un paso para avanzar y tus objetivos solo serán ilusiones. Cuando piensas que todo va a salir mal, que tu vida está llena de situaciones tristes o dolorosas, no es que estés recibiendo un castigo, es que algo está mal en ti, estás entrando en el pesimismo, necesitas enfrentar esos pensamientos, imagina que son tu peor enemigo y no los puedes dejar así, que te dominen, necesitas hacer esfuerzos, dejar inmediatamente un pensamiento de ese tipo, cuando estén apareciendo ocupa tu mente, es lo mejor. Con cosas que te gusten, con hobbies, los hobbies son buena solución. Deportes, actividades que hagan que tu mente sienta satisfacción. Ponerte retos pequeños en los que te sumerjas. Trabajar en tu mente con frases positivas, aunque al inicio no las creas, poco a poco el cerebro las irá asimilando y recordando tus logros, diciendo cosas positivas sobre ti. Antes de continuar no olvides dejar tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, ahora hablemos de la ansiedad. Si dejas que la ansiedad tome el control, tomarás decisiones apresuradamente, perderás la capacidad de predecir los diversos problemas que pueden surgir. Siempre tendrás miedo por los resultados porque tendrás inseguridad y esa ansiedad trae una serie de pensamientos que te llevan a sentir que algo saldrá mal. Lo contrario a la ansiedad es la calma, Necesitas un espacio que te permita estar contigo sin tener presión del mundo, que bajes el nivel de estrés, pensar que la vida es muy valiosa. Los ambientes naturales tienen un gran efecto en bajar esos niveles de ansiedad. El campo, los paisajes son una gran terapia, al igual que la música tranquila y reflexiva. Siempre es bueno rodearse de personas entusiastas que reflejen calma, que en sus diálogos se identifique sabiduría. Eso habla de madurez y de inteligencia emocional Ahora la ira Si dejas que la ira tome fuerza Entrarás en conflicto contigo Y con quienes te rodean Y no sentirás que eres exitoso o exitosa Se suman los líos con otras personas Y no habrá armonía en ningún lugar Podrás lograr tus metas Pero no las vas a disfrutar Por tanto no te sentirás exitoso o exitosa A veces no sabemos por qué nos enojamos y si es constante es que no sabemos gestionar esa emoción. La ira se controla en gran medida con el diálogo, por lo general es con otras personas que nos molestamos. Es necesario ir controlando nuestras actitudes, lenguaje, aumentar la capacidad de escucha y luego emitir respuestas con un lenguaje cordial, aunque sean para hacer un reclamo, presentar una insatisfacción o un llamado de atención. Eso baja los niveles de conflicto y poco a poco evita las tensiones, te hará más coherente para emitir soluciones o tomar decisiones y al final estarás bien con aquellos que te rodean, con tu familia, con tus compañeros o con tu equipo de trabajo, entre otros. Ahora, el temor. El temor es esa desconfianza que no es propia de ti y te impide crecer. Dejas de creer en ti, siempre te acordarás por tomar decisiones por lo general te quedarás allí, soñando con hacer cosas porque la vida exige cierto grado de riesgo y ese temor te lo impide, el temor limita, te congela, hace que te quedes en los lugares de comodidad que pueden ser engañosos, porque no sentirás que avanzas en la vida y ahí estarás muy pero muy lejos de sentir que tienes éxito. Este es el gran obstáculo para muchos. Miles de talentos se pierden día a día por culpa del temor y lo he querido dejar aquí porque puede ser el producto de los anteriores problemas que te he mencionado. Y aquí hay que actuar. Hay que ser muy inteligentes emocionalmente. Necesitas tener calma para planear. Para ponerte metas que puedas ir desarrollando poco a poco. De tal modo que vas entendiendo que eres capaz. Necesitas ver los problemas como algo normal. Y aprender a dar soluciones. No evadas lo que te corresponde. Analizas cómo enfrentarlo y lo haces. No pidas demasiada opinión o busca personas que tengan gran liderazgo para aprender de ellos o ellas, deja de postergar o de excusar. deja de pensar en complacer a los demás, busca tu identidad, es decir, hay unas cosas que se te facilitan más que otras. Por ahí, puedes iniciar para aprender a colocarte retos, prepárate y organiza las ideas para evitar caer en demasiados errores. Cuando algo sale mal no te castigues con pensamientos de derrota, busca la solución o las soluciones. Una persona exitosa debe saber manejar las emociones y busca estrategias para hacerlo. Es consciente que todo depende de sí mismo, busca ayuda y se ayuda. Actúa, se compromete, se organiza y tiene disciplina. Sabe que lo esencial en el éxito es que tenga equilibrio emocional. Hay mucho por trabajar para alcanzar el éxito y para eso estaremos aquí, para ayudarte. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y comenta para que tus emociones no te quiten el privilegio de ser una persona exitosa en todas las dimensiones de tu vida. Revisa los videos que salen a continuación, seguramente te van a ayudar. Recuerda, somos Ser y Saber, estamos para ayudarte. Hasta pronto.